Me quedé sin tiempo para pedir perdón. No vale tarde que nunca di el corazón Mi perdón no sirve to cosas de dolor. Y ella no olvida el dolor. Que nadie no me diga que no puedo hacerlo yo. Al menos que me recuerden porque lo intento. Porque lo intento. Que si gano fracaso al menos sigo siendo yo. Nuevo que por ello lo Vuelvo por amor al micro, como volví al sitio en el que me juré, que jamás volvería contigo. Con baches desde chico, con más parches en mis chandras que en sus chupas, allá por el noventa y pico. Somos hijos del niño, no cojas la jeringuilla y baila toca. De los descampados llenos de vida como toca. De las largas tardes con una pelota rota. De llegar a casa con la cara mora y una sonrisa en la boca. Ah, formada foca, si no respeta al gran cate que se lleva el notas. Mi barrio la casota, de mi hermano la ropa y sueños incumplidos subidos entre mil copas. algunos van de Big y de magos como y goleadores como kini, Soñando en Lamborghini, mujer en Bikini. Toma cuando y quiere, ya no, ya no quererlo nadie termina llamando a seres Me quedé sin tiempo pa' pedir perdón Más vale tarde que nunca diste al corazón Mi perdón no sirve to' cosa de dos Y ella no olvida el dolor Me quedé sin tiempo pa' pedir perdón Más vale tarde que nunca diste al corazón Mi perdón no sirve to' cosa de dos Y ella no olvida el dolor a la paya, la fiper cumplir un son y semestre de escuela Después de tanta lluita, me estimonis, viviendo vinda y bat. Treballanta a li, atormo ya a la guard. mil historias que contar. Vida de tranquilidad. Que está bloqueando en el patio está muy ya, no pasa nada. Endeis el y que guiar. Que importen al espalda se les, les cabañas a mirar la De la gallineras al será nuestre voltar. a pilota, la guar contra bus de doche. y no sabes la galleta que le dan. Loco no es normal. en a fines, trato de la finestra, de dos que esperan a la pasear. Hay la vida rural, mi apache preocupado que no me falta ni un trozo de pan delante de una chimenea Pasando noches en paz, repasando como hemos cambiado Reflexiones nocturnas, volumen 2, no estaba equivocado Me quedé sin tiempo pa' pedir perdón Más vale tarde que nunca di al corazón Mi perdón no sirve en cosas de dos Ella no olvida el dolor Me quedé sin tiempo pa' pedir perdón Más vale tarde que nunca di al corazón Mi perdón no sirve en cosas de dos Ella no olvida el dolor no puedo hacerlo yo Al menos que me recuerden porque lo intento Porque lo no intento Que si gano fracaso al menos sigo siendo yo Reflexiones nocturnas volumen Que por ello los escribió Me quedé sin tiempo para pedir perdón Más vale tarde que nunca diste al cobrado Perdón no sirve dos cosas de dos Tiempo para pedir pedo. Más vale tarde que nunca diste al corazón. Mi perdón no sirve esta cosa de dos. Y ya no olvida el dolor. Vale, va que, que estoy aquí ya grabando. Vale, pues ahora voy a ir para allá en moto. Nada conmigo, de contrato voy a comprar. Venga, Sara Au.